El tercer bloque de Mejor de Mañana, listos para hacer una entrevista internacional. Sí, porque hermosa. nuestros próximos invitados son de Ecuador y nos visitan aquí en Mendoza por un evento muy importante sobre arquitectura sustentable bioecológica. Sí. Le damos la bienvenida a Grace Almeida y a su hijo, Almeida, arquitecta, diseñador, Bienvenido, que acaban de llegar a Mendoza. Apenas hace unas horas. Acabamos en la madrugada de llegar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos bien. Gracias. Nos dormimos Gracias de más, pero venir. está bien. <risa> Nos hemos agarrado cansados, viste, ah, pero, el jet lag. pero por suerte pudieron hacerse el tiempito para, para venir acá a nuestro programa y contarnos sobre este congreso que se va a estar llevando a cabo, que cuenta un poquito de lo que es la bioecología, pero aplicada a, a la arquitectura. Qué, qué interesante esto. Sí, bueno, en realidad la... Más allá que la arquitectura, estamos hablando de temas bastante completos, integrales, porque yo pienso que el arquitecto, en un momento dado de mi vida, yo me pregunté, es que la arquitectura es todo, uh -huh. y no, no lo es todo, es condiciones de vida, no es calidad de vida en forma general, entonces, poco a poco fui integrando todo el resto, digamos, de ramas que hacen la vida del ser humano. Y hemos creado esto que ahora le llamamos eh, ecobiosistemas autosustentables. Uh -huh. ¿Y cómo de funciona? donde la arquitectura forma parte también. Uh -huh. ¿Y cómo actúa la arquitectura para formar parte de este sistema sustentable? Claro, la, lo importante aquí es comprender que la arquitectura es el, el sitio de vida de los seres humanos uh -huh. y donde debe este sitios aportar para su salud ¿no? física, mental, espiritual, emocional. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es una arquitectura particular en la cual primero nos vinculamos con las energías de los sitios, uh -huh. luego con la geografía y el paisaje y el clima de la zona también, uh -huh. y luego tratamos de aplicarla para que sincronice con ella de una forma, con materiales naturales, con las formas, yeah. de tal manera también porque la construcción es una de las más contaminantes. Sí, ah, Exactamente, uh -huh. la actividad constructora es, es muy alta. En su... Entonces tratamos de crear el menor impacto posible uh -huh. utilizando materiales locales, Bien. explotando de una forma eh, responsable. Justamente, en este momento se abre mucho las ramas también de la utilización de materiales reciclados uh -huh. ¿no? de muchas maneras. Entonces, eh, y luego, pues cuidamos también porque el ambiente interno... Y externo de la casa siempre sean en concordancia con el medio ambiente. Entonces aplicamos la permacultura, por, los por ejemplo. los tiempos que corren, es fundamental que todas las actividades, y lo más impensado, no la arquitectura, eh, tomen conciencia ¿no? del Seguro, impacto que generan el impacto en el medio ambiente. Y no solamente la parte estética, como bien decías, Grace, sino también la construcción en sí, los elementos, y cómo influye a la persona. Porque por ahí se dejan de lado esos aspectos o la gente el común. No sabe que hasta psicológicamente te influye el espacio uh -huh. donde habitas, sí, sí. lo, lo, los colores, las dimensiones y demás. Así es muy sí. amplio, es muy abarcativo el sí. tema de la construcción. Uh -huh. Sí, y además incluimos en este caso ya el principio de que la casa no lo es todo, ¿no? uh -huh. sino también su medio para la supervivencia, digamos, uh -huh. de esta manera y uh -huh. para la autorrealización del ser humano. Entonces, eh, en este momento incluimos la permacultura o agriculturas de, alternativas también. Bien en la cual entramos al diseño permacultural que ya con, eh, constituye una zonificación uh -huh. sea de una casa pequeña des, para que vuelva, se vuelva autónoma, ¿no? autosuficiente o hasta una bioecorregión, que es lo que yo llamo, uh -huh. ¿no? bioecorregión, uh -huh. en la cual podemos ya generar mucho más nivel de autosustentabilidad que cuando estamos en una uh -huh. simple casa. Uh -huh. Entonces hacemos sean barrios sustentables uh -huh. o autosustentables, hacemos pueblos autosustentables o bioecorregiones autosustentables, que poco según la la en la que estemos 27-28 de junio es este congreso ¿Con qué se van a encontrar las personas que asistan? Y, y copado el dato que es, es gratuito Sí, es, es un evento gratuito. Tenemos dos eventos. Eh, el primero es del 23 y el 24. Ah bien. Eh, va ser, ese está. va a ser en el Templo del Vino en San Martín. Ah mañana arranca. Ajá, empe, uh -huh. empieza mañana. Es importante que la gente sepa que esto es de acceso público. Uh -huh. eh, lo que nos interesa es que esto llegue a la mayor cantidad de gente. Uh -huh. ese, un, el segundo evento es del 27 y el 28. Bien. Uh -huh. eh, en el Congreso Ángel Bustero, sí. aquí sí, en el Mendoza, ángel en la ciudad. Uh -huh. eh, es eh, es de acceso público. La gente con lo que se a topar pares con eh, es, es un conjunto de, de, de temas y de información Bien. que es lo que hace que un sistema autosustentable sea posible, uh -huh. entonces es uh -huh. importante comprender todos los aspectos en los cuales se abarca el desarrollo humano, uh -huh. entonces necesitamos desarrollo económico, político, educación alim Bien. alimentación, eh, arquitectura construcción una cantidad de temas que hacen que la, que la vida del ser humano sea posible y uh -huh. se vaya desarrollando Excelente. ¿cierto? Entonces todos estos temas son los que abarcamos uh -huh. con el fin de proyectarnos hacia un Eco-Biosistema Autosustentable, uh -huh. que eso ya les puede explicar más a detalle en sí, lo que es claro. mi mamá. Pero es una charla interdisciplinaria, o sea, sí, pueden sí, asistir sí. desde estudiantes, profesores, autoridades quizás de los diferentes municipios, ¿no? Para tomar esas herramientas supuesto, y aplicarlas a conocer. sus diferentes comunas. Sí, sí esa es la intención. De todas maneras, yo pienso que aquí ya hay un ejemplo de la empresa, ¿no? Eh, JDM Desarrollos uh -huh. que ha tomado la iniciativa para trabajar con el eh, institución pública, Bien. que es importantísimo esta colaboración, esta voluntad pública de abrirse a trabajar con la ciudadanía, que eso ya es lo que llamamos el tema de la cogobernanza o la gobernanza participativa, Bien. que es otro de los temas que también tomamos en este en este sistema ecosistema y poder juntos, ¿no es cierto?, planificar ya una Mendoza, un San Martín, ¿no es cierto?, uh -huh. con mucho más eh, lazo eh, yeah. con el medio ambiente, con la, la gente que vive y de alguna manera... Sin depender ya tanto de afuera, uh -huh. sabiendo, apreciando todos los recursos locales que se tienen a todo nivel, los recursos que se tengan, ¿no es cierto? Construir algo juntos, uh -huh. de tal manera que en tiempos como los que estamos viviendo actuales, que viven muchas amenazas de todo nivel, uh -huh. tengamos ya una especie de sistema que nos permita responder esas necesidades. Así, yo digo muchas veces, así el, al mundo se caiga afuera, ¿no? Es claro. decir, nosotros. Y esto empieza desde la parte individual. Individual, uh -huh. Yo como persona, ¿no es cierto? Porque Con tu casa... Un, un, pues sí, uh -huh. exactamente. Un ecobiosistema sí. sustentable se construye desde primero uh -huh. el ser claro. humano. Uh -huh. Entonces, el ser humano tiene que llegar a un nivel de conciencia, de autonomía, ¿no uh es -huh. cierto? Personal. Sí. Él construye una familia al mismo nivel. Uh -huh. Luego construye un cole entre familias, ¿no uh es -huh. cierto? Sí. Un comunidad. colectivo, una claro. luego una comunidad, luego un pueblo, uh -huh. una ciudad. Y luego y una región, ampliando. justamente, ¿Seguro? Es, esa es la idea Hablamos de arquitectura y también de diseño Desde el diseño, ¿cuál es la, la orientación o cómo está vista la sustentabilidad? Dentro de lo que es el evento que vamos a presentar uh -huh. eh, Hablo de lo que es eh, la fabricación digital y la tecnología Como herramientas y como puertas eh, eh, hacia, la, hacia, hacia la autosustentabilidad uh -huh. En el sentido de que la fabricación digital hoy que es eso Es impresión 3D, cortes sí. láser, todo lo que implica estas máquinas que, que construyen cosas eh, que fabrican cosas, y hoy en día la tecnología ha avanzado a tal punto que podemos tener una impresora 3D en nuestra casa por claro. 200 dólares, ¿no es uh -huh. cierto? Y eso nos da acceso de producción. Aquí lo que se impulsa dentro de lo que es la fabricación de objetos, en el caso del diseño, es que nos convirtamos en productores, pasemos de ser eh, consumidores a ser productores, a uh -huh. ser creadores. En, es, en ese sentido, eh, la dinámica económica de, de una urbe, de una ciudad cambia totalmente cuando cambiamos de ser consumidores a ser productores. Entonces eh, se, se activa una serie de, de, de cuestiones como fuentes de trabajo, como claro. el hecho de que ya no necesito tanto dinero para comprar eso que estoy yo fabricando, ¿no es uh -huh. cierto? Muy interesante es, bueno, el tema, interesante. es súper amplio, hay tanto para charlar, pero bueno, esta es la información que van a, que van a poder eh, acceder no todos los que visiten este evento tan bonito. Vamos a volver a recordar con las imágenes en pantalla, las fechas, horario, lugares y demás para que los que estén interesados puedan asistir. Sabemos que mañana 23 y 24 arranca por allí. Eh, ¿Dónde era la, la locación, el sitio? El mañana el es en San Martín, en el Templo del Vino. Y después, 27 y 28, se trasladan al Centro de Congresos, Ajá. allí en el Auditorio Ángel Bustelo. ¿El acceso es gratuito, es libre para quienes quieran asistir? ¿Se tienen que inscribir, es con cupos limitados o directamente van y, y al evento? Sí, bueno... Eh, eh. Ah, hay un código QR ah, disponible. Ah, muy bien. ¿Y dónde está el código QR? ¿Dónde página? lo pueden encontrar? En la en página, la página Muy bien. bien, en la página Claro, tenemos ahí el machete el humano, pero que nos va soplando. Muy bien, muchas gracias. Y si no, pues tendrá que asistir a las nueve y cuarto de la mañana para inscribirse. Perfecto. Claro. Que empieza el, el, el, a las nueve y media Muy hasta bien. las 4 de la tarde. Bueno, chicos, Perfecto. que sea con todos los éxitos. Les agradecemos esta visita. Eh, y bueno, a no perdérselo, ¿eh? Así tienen la invitación. Gracias. gracias Muchísimas gracias. gracias a, a ustedes Mendoza. también. Gracias. Gracias. Es verdad, que disfruten. Hay lugares bellísimos, digo, ustedes que son apasionados de la arquitectura, el diseño... Se van a ir maravillados. Sí, sí, tenemos muy sitios bien. muy bonitos aquí. Bueno, que disfruten. Muchas gracias, Gracias. gracias a Dios.